Bienvenidos a Product Spotlight, soy Rocío Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. Herbalife 24 es una línea de nutrición de rendimiento exhaustiva diseñada para satisfacer las demandas de los deportistas las 24 horas al día. Uno de los principios fundamentales de Herbalife 24 es que los productos están pensados para satisfacer unas necesidades muy específicas filosofía está especialmente aparente cuando se trata de nuestros productos Rebuild. No todos los deportes requieren el mismo tipo y cantidad de nutrientes, por lo que en lugar de desarrollar un único producto de recuperación, hemos diseñado dos muy específicos, Rebuild Endurance y Rebuild Strength. Rebuild Strength es nuestro suplemento de recuperación rico en proteínas y formulado específicamente para sustentar la masa corporal magra los 24 gramos de proteína láctea de la más alta calidad hacen de este un producto ideal, no solo para los levantadores de peso, sino para todas aquellas personas interesadas en tonificar su cuerpo. Muchas bebidas de recuperación que existen en el mercado contienen enormes cantidades de proteínas de suero, lo cual no es eficaz, ya que nuestro cuerpo no puede absorber todas esas proteínas a la vez. Ese es el motivo por el que hemos desarrollado una mezcla propia, trifásica de glutamina y aminoácidos de cadena ramificada, proteína de suero metabolizada y proteína de caseína de liberación lenta para crear un estado de formación muscular rápido y constante. Una de las características esenciales de Rebuild Strength es su precisa cantidad de aminoácidos. Cada porción provee 3 gramos de L-glutamina y 4 gramos de los aminoácidos de cadena ramificada, leucina, valina e isoleucina. Que son esenciales para ayudar a acelerar la recuperación muscular. A diferencia de otros productos de recuperación, Rebuild the Strength contiene una modesta cantidad de carbohidratos. Las más recientes investigaciones indican que es esencialmente importante consumir proteínas junto con carbohidratos para favorecer la masa muscular magra. Y al igual que el resto de los productos Herbalife 24, Rebuild the Strength ha pasado por todos los controles de detección de sustancias prohibidas y solo contiene colorantes sabores y edulcorantes completamente naturales. Y ya que se diluye fácilmente en agua, es la solución perfecta para consumirlo durante los 30 minutos posteriores a la actividad física. Para probar Reveal the Strength y todos los productos Herbalife 24, realiza hoy tu pedido a través de un distribuidor independiente de Herbalife. ¡Gracias!